¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a earn 2 Die. Antes de empezar con el vídeo quiero agradeceros El apoyo que habéis dado en el anterior Más de 30 likes, así que en este vídeo Voy a pedir una cantidad igual a la que disteis 30 likes para seguir subiendo earn 2 Die. y ahora sí vamos a empezar A jugar chicos, tenemos por aquí Esta furgoneta de helados que habrá que mejorar al máximo, cada vez cuesta más mejorar los objetos de los coches así que ¿qué os parece si me callo y de un chasquido volvemos con la furgoneta de helados mejorada así es como queda la furgoneta de helados, menudo cambio sin duda el más drástico de los tres coches con los que hemos jugado, el blindaje con la cabeza de calavera está chulísimo. Nos vamos a poner en marcha, ahí está, día 151, he tardado bueno, en completar este nivel que todavía no lo he completado, sino que lo he dejado a punto para que lo veamos todos juntos. He llegado prácticamente sin, sin coche Logro desbloqueado, partida guardada Sí, muy bien Y ahí avanzamos Vamos ya prácticamente por la mitad del mapa Volvemos al garaje ¡Wow! Te estás haciendo tan rico Que no podemos mostrar todo el dinero que tiene Para simplificar, bueno Pasa de los dólares con el cero A tener una K Creo que todos entendemos qué significa la K Para el que no lo entienda significa mil Aceptamos bueno, pasamos al siguiente coche que es ni nada más, ni nada menos que un coche de policía. Ya veremos cómo queda con el blindaje. Bueno, bueno, bueno, lo que vale mejorarlo. No os preocupéis que ya lo mejoro para vosotros, para que lo veáis al máximo. Dos años más tarde. Ya lo he mejorado, ya lo tengo al máximo y así es como queda. Impresionante la diferencia de este coche policía en el que no se parece a nada A un coche de policía Bueno, no sabéis lo que me ha costado llegar a recaudar todo el dinero que costaba Bueno, bueno, bueno, bueno No os digo más y veis la diferencia en el mapa Mira, empezamos Es muy top, eh, lo vais a ver Es muy top He llegado incluso a llegar Mirad dónde está el icono naranja Es donde yo he llegado He estado a punto de pasarme la partida sin querer, he frenado en último momento y es que, bueno, sin tener todos los power ups mejorados, he conseguido llegar. Incluso podría haberme pasado. Pues ya sabéis que a mí me gusta mejorarlo todo al máximo para una máxima experiencia, ¿vale? Vale. No debería haber dicho eso. Vale, os dejo la partida. pedazo de propulsor, el de este coche policía chicos, impresionante eh, hasta luego está ya hecho me sobra hasta gasolina bueno y ahí está ese cochazo que bueno, me tiene enamorado y en el próximo capítulo seguramente juguemos con él vale, hemos completado este nivel 4 vamos ya, sí, bueno, va quedando menos volvemos al garaje, a ver Ahora sí tenemos aquí este coche, no me gusta que no digan el nombre, ala ala ala, madre mía qué pedazos de power, lo dejamos por aquí chicos, un like, un like, me gustaría deciros que también os suscribáis y nada, y que nos vemos muy pronto con otro vídeo de EARN Eye.